Bueno, arrancamos con lo de hoy. Bueno, vamos a repasar qué, qué vimos en la, las clases anteriores y hoy vamos a dedicarnos a deducción natural, que es una forma de, eh, esencialmente vamos a definir qué es un teorema y qué es deducir una proposición a partir de otra. Eh, Vamos a ver las reglas y vamos a ver más o menos cómo se usa. Primero, vamos a repasar qué pasó hasta ahora. Bueno, dijimos que la lógica tenía tres componentes. Primero la sintaxis, que es describir de en forma simbólica qué tipo de objetos estamos estudiando. En nuestro caso son las proposiciones, que son las fórmulas proposicionales, fórmulas, son todos sinónimos. Bien. Y... El conjunto lo dimos eh, recursivamente al conjunto PROP y por eso podemos probar cosas por inducción y definir funciones por recursión. Introdujimos abreviaturas y definimos opera una operación simbólica, o sea que solo habla de jugar con los símbolos que la sustitución. También probamos la regla Leibniz, que tiene que ver con la semántica. ¿Qué es la semántica? Es cómo asignamos significado a las proposiciones. Qué feo que es cuando alguien lee directamente la filmina, es horrible eso. Bueno. Eh, eh, ¿Cómo interpretamos? ¿Cómo le damos significado a las proposiciones? Bien. Damos un modelo, un universo donde decir qué es verdadero y qué es falso. Bueno, las... Las asignaciones son estos modelos para, para las proposiciones. Modelo quiere decir un, un objeto donde yo estudio. ¿sí? Eh, no me quiero demorar en esto, pero como tengo sueño voy a divagar un poco. Eh, por ejemplo, nosotros teníamos eh, en la parte de reticulados, teníamos, o retículos más precisamente, teníamos dos operaciones. ¿sí? y a algunos axiomas de esas dos operaciones. Bueno, un modelo sería un, un retículo particular, donde yo veo qué pasa con esas operaciones. O sea, encuentro un, un, un conjunto con operaciones y veo que se cumplen los axiomas, eso sería un modelo. En el caso de la lógica proposicional, un modelo es simplemente es decir, si es verdadero o falso, cada símbolo proposicional. Una vez que tengo eso, que es una asignación, puedo darle valor de verdad a todas las proposiciones, extendiéndolo. Y tenemos el lema coincidencia, el de coincidencia, resultado, la tabla de verdad, y la regla de Leibniz que decía que vale para la sustitución. Eh, y finalmente está el cálculo, que es lo que acabo de decir, que vamos a aprender cómo se deducen proposiciones a partir de otras, ¿sí? y esto de nuevo es una operación simbólica, ¿sí? es una operación simbólica de deducir, no tiene que ver con una interpretación, sino es, es calcular escribiendo cositas todo simbólico y llegando a una conclusión. Eso es lo que vamos a ver ahora. Wow. Volvemos al ejemplito que con el que arrancamos este, este tema. Uy, qué feo eso. Demostración. Una esa demostración. ¿Sí? De, de introducción a, a los algoritmos este, nos, nos, nos, nos... Habíamos aprendido a aplicar reglas Aplicar reglas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacíamos? Acá había una regla que nos decía que uno implica Es equivalente a eh, esto o esto Equivalente a esto, eso es lo que hice ahí. Bueno, vamos a concentrarnos en una regla en particular que es esta, la idea de potencia de la disyunción. Q o Q es equivalente a Q. O sea, esto que hacíamos es un cálculo. Que, eh, pero es un tipo de cálculo que es como ecuacional. Quiere decir, si yo sabía que vale una ecuación, Q o Q equivalente a Q, si sabíamos que vale una ecuación, puedo sustituir eh, el Q o Q por una Q y obtener la misma cosa. ¿Sí? Si yo, yo sé que Q o Q es igual a Q, entonces la expresión Q o Q o P tiene que ser igual a Q o P. Estas esto, esto son las reglas, eran reglas ecuacionales que nosotros aplicábamos para calcular esto. ¿Sí? Nosotros, en primer año se mezclaba todo, porque era como más intuitivo, y mezclábamos que era ser verdadero con reglas, pero lo que estábamos aplicando acá era reglas, a veces que no entendíamos qué, qué tipo de reglas eran o qué significaban pero las aplicábamos ¿sí? Ahora, queremos dar un cálculo para la lógica proposicional otro cálculo para la lógica proposicional pero que sea más parecido a cómo uno piensa con en comillas con comillas muy gruesas este, porque digo, la, la, la lógica formal nunca es como uno piensa, digamos, nunca es igual, pero, pero la afirmación es que esta, que se llama deducción natural, es un poquito más parecida. Entonces, lo natural, nuevamente con comillas, sería que si yo sé fi y sé psi, entonces puedo deducir... Phi, y psi. Es como razonable que sea así, ¿no es cierto? Es más fácil esto, o más intuitivo esto, que la regla dorada. No sé si estamos de acuerdo. Eh, lo que pregunto es, veo que están hablando en el chat, lo que pregunto es si, lo que estoy diciendo acá, yo estoy planteando una regla, que es una regla del razonamiento intuitivo, si queremos, es que cada vez que yo sepa que vale phi, y si vale psi, por separado, entonces puedo concluir phi y psi. Eso va a ser una regla mía de mi, de, de mi sistema de, de, de deductivo. Pero bueno, ahora, ¿qué... ¿cómo vamos a representar esto formalmente? Porque esto escribe esto es una rayita y esto, hay que darle como un poco de, de, de formalidad a esto para que podamos trabajar, para que podamos hacer demostraciones con estas cosas. Por un momento nos quedamos con el dibujito y... La, la, la, la formalización, la implementación de esto va a ser con árboles punteados decorados por proposiciones. ¿A qué le llamo árboles punteados? Un árbol, nos, me imagino que conocen, es un grafo que no tiene ciclo, finito, y punteado quiere decir que voy a marcar una, un, un nodo, un vértice particular como la raíz. Voy a dar la, una raíz espe, específica. Y todos los vértices están decorados con proposiciones. Ahora lo voy a dibujar al arbolito para que lo veamos. Entonces, alguna de las hojas de este árbol, el árbol lo está paradito, ¿sí? Como, como, en, como, en la, gra como en la gravedad dicta en tierra, la raíz está abajo y las hojas del árbol están arriba. Algunas de esas hojas las voy a llamar hipótesis no canceladas, ¿sí? Y me voy a armar una bolsa, un conjunto de esas hipótesis no canceladas. Y la raíz del árbol, que va a ser el nodo distinguido, le voy a llamar la conclusión. O sea, si lo quiero dibujar como un, como un grafo, me va a quedar así. ¿Sí? Entonces, la, la, la implementación de esta cosa... De esta regla dedu deductiva o de esta derivación, es un caso particular de una deducción, va a ser, voy a tener un árbol, acá con tres vértices, en la hoja van a estar las hipótesis, y la raíz, que la voy a, la voy a, la voy a destacar, que eh, va a ser la conclusión. Porque me imagino que, que vieron en algún momento que un árbol un, un, un grafo, árbol, yo puedo agarrar cualquier punto y llamarle raíz y después acomodarlo porque quede, para que quede eso como, como, como raíz. ¿eh? Pero bueno, entonces tengo que marcar uno que va a ser la raíz. este Y, y todo lo demás, la rayita simplemente es, la rayita es dibujar y es una decoración aparte, es todo una cosita que nosotros dibujamos solamente para ubicarnos. Este, este es el nombre de la regla que estamos aplicando acá, que se llama introducción del i, o de introducción de la conjunción. ¿Por qué se llama introducción? Porque antes tenía dos hipótesis y ahora aparece una conjunción nueva. ¿sí? Y cuando vemos esto, si veo esta, esta deducción... Que, que estos objetos les llamamos derivaciones, voy a decir, en este caso particular voy a decir que de este conjunto de hipótesis phi y psi, del conjunto phi y psi, se deduce la proposición phi y psi. O sea, este es un ejemplo de deducción o derivación eh, bien elemental. Y vamos a utilizar esta anotación, ¿eh? un, ¿sí? un, un palito, un palito un, un molinete, que eh, eh, dice, es, es una forma de escribir lo que digo arriba, que de el conjunto de hipótesis phi-psi se deduce phi-conjunción-psi. Bien. Ahora vamos a empezar a escribir un poquito menos, porque si no nos vamos a volver locos y locas. Y eh, en vez de escribirlo del lado derecho, voy a escribirlo del lado izquierdo usando precedencia. ¿sí? Donde negación pega más que cualquier otro, conjunción y disyunción pegan más, menos que, que negación, y, la, y pegan lo mismo, y que pegan más que implicación. Entonces eso me va a permitir sacar paréntesis. Entonces, si yo veo esto, realmente lo que estoy, me estoy refiriendo es a la proposición del lado derecho. No me refiero a si son verdaderas, solo estoy, porque todavía estamos, eh, estoy describiendo esto en términos intuitivos. Estoy, estoy, estoy tratando de describir, porque estoy, estoy tratando de justificar por qué estoy poniendo esa regla. Bien, entonces ahora voy a poner otras reglas más, voy a describir de, de las reglas hacia a nivel intuitivo, y después vamos a ver cómo, cómo formalizamos, cómo las escribimos bien. Ahora, las reglas que tengo yo para, para escribir las reglas algunas reglas básicas son las siguientes. La introducción de la conjunción ya la describí, y esto es una forma de dibujar un, gra, un grafo un arbolito de tres nodos, chip, chip, así. Después está la eliminación de la, de la conjunción. Una eliminación de la conjunción es esta, que me dice esencialmente que de fi conjunción psi, puedo deducir fi. Y intuitivamente debería ser más o menos, sonarle un poco razonable, que si yo sé que valen dos cosas, entonces en particular vale una de ellas, la primera. Y la otra regla de la eliminación de la conjunción es que si valen dos cosas en particular, vale la segunda. Las reglas de introducción de la disyunción son fáciles también. Quiere decir que si yo sé que eh, de, del hecho de que hace sol, puedo decir que hace sol o hace frío. Porque en particular ya sabemos que vale la primera, entonces con mayor razón vale la segunda. Todo esto, como digo, a nivel intuitivo. Pero hasta ahora lo que estoy diciendo son cómo construir algunos arbolitos eh, decorados. Voy a, voy a escribirlo bien grande en la pizarra, si ustedes pueden verlo pinchando, y va a quedar en la grabación después. O sea, lo que estoy diciendo es que cuando digo introducción de la, de la disyunción, lo que estoy diciendo es que puedo escribir, puedo dibujar este, este árbol. ¿Sí? ¿Sí? Eh, bueno. Continuamos. Y por último, de las reglas bien básicas, está la... Eh, la eliminación de implica o también que tiene un nombre más fancy que es modus ponens que es si yo sé que vale phi y phi implica psi sí, si sé esas dos hipótesis puedo deducir que vale psi sí. ¿Sí? entonces ahora vamos a hacer un ejemplito de una de, de una derivación y vamos a mostrar que con el conjunto de eh, hipótesis phi y psi o phi eh, o psi implica j, se puede deducir j, ¿bien? entonces voy a copiar eso voy a copiar lo que quiero demostrar de phi y de phi o psi implica j se deduce j Vamos a. Hay un par de preguntas en el chat, Pedro. No sé si las viste. Ahora mismo lo estoy viendo. Este, la letra E. No veo en, qué letra es. La que pones en, en la casita, ¿Sí? ¿Sí? una, e o una I. Es Exactamente eso. Eliminación. Bien. Entonces voy a. Voy a, ¿cómo se llama esto? Voy a mostrar una derivación que prueba esto que pusimos acá, que es de phi, eh, de las hipótesis phi, y phi o psi implica ji, se puede deducir ji. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? En este caso voy a proceder hacia adelante. Voy a, eh, voy a utilizar lo que estoy viendo las hipótesis que tengo voy a trabajar hacia adelante hasta llegar a la conclusión. Esta es una manera de trabajar. Eh, otra es partir de la conclusión y desarmarla hasta que podamos demostrarla. Bueno, en este caso vamos a ir hacia adelante. Entonces, si yo sé phi, puedo usar la introducción de la disyunción para deducir phi-opsi. Este me quedó de un lado incorrecto. Sí. Ah, no, no, está bien así, está bien. ¿Estamos? Entonces, de phi deduzco phi of psi por la introducción de la disyunción. Ahora, me parece que me voy a ir muy lejos. Sí. Me parece que sí, lo no vamos a dejar ahí. Además, yo tengo phi of psi. Implica hi Entonces, y, y tengo otra regla, que es la que me dice que de algo y algo implica una otra cosa, se deduce la otra cosa. Esa regla es la eliminación de implica. De algo y algo implica hi dedujo gi. Entonces esto es una derivación que muestra que de este conjunto de hipótesis, la hoja del árbol que me quedaron acá son las hipótesis y la conclusión, y la conclusión es lo que está acá. ¿Sí? La hoja del árbol son hipótesis, pero en realidad no todas las hipótesis van a ser importantes, o sea, van a, van a, van a jugar un rol. Eh, más adelante vamos a ver, o sea, a continuación, vamos a ver que uno puede como eh, tachar alguna hipótesis. El término que vamos a utilizar es cancelar hipótesis. Bueno, entonces, este es un ejemplito, un ejemplito ultra básico de derivación, donde apliqué dos reglas. ¿Sí? Y, me quedo así. Eh, seguimos entonces con la presentación. Ahí pueden comprobar que las reglas son como las la utilicé, pero... Entonces ahora vamos a ver esto de cancelar hipótesis. Eh, y es, es la regla clave que yo quiero demostrar una implicación. ¿Cómo hago para demostrar una implicación? ¿Sí? Este diagramita es un esquema más o menos aproximado de qué significa probar una implicación. Y lo que dice es, si yo suponiendo phi puedo probar psi, entonces, tengo una prueba de phi implica psi. Pero, ¿sí? Esta regla es la introducción de implicación. Y en este punto, cuando yo hago la deducción final, esta, la hipótesis phi se me cancela. ¿Esto qué quiere decir? Eh, es medio difícil explicarlo en palabra, hay que, hay que ¿cómo se llama esto?, Ejercitarse con, con, con demostraciones en general para verlo. Eh, ahí, bueno, yo... Esto quería indicar acá... Con este, eh, con este subíndice 1 indico dónde se cancela la hipótesis. Pero brevemente la, la cuestión es así. Eh, yo quiero probar algo... Quiero probar un teorema. ¿sí? Un teorema de la forma, por ejemplo... Si n es múltiplo de 4, entonces n es par. Y estamos de acuerdo que eso vale eh, en la aritmética, eso vale. No es que tengo que suponer nada para que valga la, la, la, la, la afirmación. Si yo anuncio, me voy a parar allá, ¿sí? si yo anuncio que n es múltiplo de 4. Eh, la, el enunciado, n es en múltiplo de 4, implica n es par. Eso es cierto, eso es verdadero, digamos, de la aritmética. ¿Sí? No hay es que tengo que. Su, no tiene otra hipótesis. No tiene una hipótesis. La, la implicación en sí no tiene hipótesis. Pero, ¿cómo hago para demostrarlo esto yo? Empiezo suponiendo que n es múltiplo de 4, lo escribo como. 4 por K, después escribo 4K como 2 por 2 por K, y después digo entonces 2 por algo, entonces par. O sea, su, a, arranco suponiendo que, que, que N es múltiple de 4, hago una deducción y llego a que N es par. La conclusión de eso no tiene a N, eh, no está supeditado a, a, a lo de N es múltiple de 4. No tiene hipótesis extra. O sea, lo que tiene hipótesis extra es probar que n es par. Si yo digo n es par, ah, no, qué sé yo, no sé si n es par, n podría ser 5. Bueno, entonces n no es par. Bajo la hipótesis de que n es múltiple 4, entonces n es par. Y sin ningún tipo de hipótesis, n es múltiple 4 implica n es par. Es medio como, medio, eh, como difícil como describirlo, de describirlo pero en este caso lo que estoy diciendo es que esta phi que usé para deducir psi, esta phi que sería n es múltiple 4, que la usé para deducir que n es par, y mi psi acá, cuando escribo la implicación, ahora ya no aparece más. Esta hipótesis ya no, no cuenta más, está cancelada, porque el teorema phi implica psi, ahora vale, vale sin, sin ninguna hipótesis. Esto lo tendríamos que discutir un poquito más. Acá vemos un ejemplo concreto de esto. ¿Sí? Acá tengo un, un, un ejemplo concreto de la aplicación de esta regla. De phi conjunción gi, de psi conjunción gi, deduzco psi. O si yo sabía que valen estas dos cosas, en particular vale la primera. Esa es la eliminación de la eh, conjunción. Pero entonces, ¿hasta ahora qué pasó? Pude deducir psi, usando como hipótesis, a psi, conjunción, G. Entonces... Lo que concluyo, y acá en esta última regla, lo que concluyo es que Psi, conjunción G, implica Psi en términos absolutos, siempre. O sea, como que queremos que esto, esto no depende de nadie. No depende de esto que está rojo acá, de la hipótesis que acabo de matar. La cancelé. Cuando la puse en el corchete, le llamo cancelar. Entonces, esta, esta hoja del árbol es una hipótesis, pero ahora está cancelada. Y las hipótesis que me quedan sin cancelar, o sea, todo el resto del árbol, la, el árbol tiene una sola hoja, y no hay más hipótesis sin cancelar. Las hipótesis no canceladas, que la voy a llamar IP, así, no hay ninguna. Es el conjunto vacío. Cuando puedo demostrar algo, hacer una derivación, y todas las hipótesis están canceladas, lo que digo es que, que la conclusión de esta derivación, la raíz, es un teorema. Como, el teorema. como el teorema de que n múltiplo de 4 implica n par, ese enunciado, es implicación, es un teorema, de la misma manera, si y g implica psi, es un teorema. Y esto, tenemos la notación para esto, que es así. El palito, el, el, el, el molinete este, sin nada del lado izquierdo. Bien. Eh, vamos a hacer un ejemplo, un ejemplo de derivación. Ahora, fíjense, quiero demostrar este teorema. O sea, tengo que producir una derivación de esto. De phi y psi que implica psi y phi, y teo, tengo que haber cancelado todas las hipótesis. ¿sí? Entonces acá voy a hacer un ejemplo de, eh, de arrancar de, de, de hacer la prueba como marcha atrás, de abajo para arriba. Entonces tengo, yo quiero demostrar, o sea, mi conclusión, quiero que sea, sí si, si, si, y sí, implica sí y phi Bien. Entonces, entonces la presentación, Pedro. Sí, sí, está justo para eso. Bueno. Ahora bien. Entonces, ¿cómo hacemos para probar esta implicación? Y en este caso voy a ir de abajo para arriba. ¿Y por qué hago voy de abajo para arriba? Porque mi idea es que acá voy a hacer, acá arriba, voy a hacer una deducción de Psi y Phi, arrancando, suponiendo que vale Psi y Psi. Entonces acá, lo que quiero hacer es una introducción de la implicación, entonces acá voy a tener la conclusión, y ahora... Puedo usar como hipótesis, acá voy a anotar mi, mi hipótesis. Puedo usar como hipótesis phi y psi. ¿Sí? O sea que si yo de phi y psi llego a psi y phi, ya voy a estar listo. Entonces tengo que ver cómo hacer para llegar de acá, de phi y psi, a psi y phi. ¿Eh? Bien. Ahora, ¿cómo hago sigo marcha atrás ahora? ¿Cómo hago para probar que psi... ¿Cómo hago para demostrar psi y phi? Lo más natural, lo más fácil, lo más fácil sería que yo pueda probar sí y pueda probar fin. Entonces introduzco la conjunción. Fíjense cómo, cómo estoy yendo marcha atrás. ¿Cómo hago para probar esta implicación? Bueno, pruebo el consecuente suponiendo el antecedente. Todo bárbaro. ¿Cómo hago para probar la conjunción? Pruebo las dos cosas. De hecho, es como que no me queda otra en este esquema de probar cada uno. Y ahora, bueno, y ahora ya no puedo desarmar más. No puedo desarmar más psi y no puedo desarmar más fi. Entonces, ¿qué hago ahora? Me empiezo a fijar en las hipótesis porque no tengo más nada con qué trabajar. Ah, bueno, ¿qué hipótesis tengo? Fi y psi. Ah, genial. Como sé que va... Como sé que tengo phi y psi, usando la eliminación de la conjunción, me puedo quedar con cualquiera de ellas. Entonces, de phi y psi se deduce psi con la eliminación de la conjunción, y de phi y psi se deduce phi por eliminación de la conjunción. Todos los bloquecitos corresponden a reglas que... Que, que, que ya, que ya eh, Describí Acá hay un bloque El único, o sea, acá estos bloques Son como más cortos ¿okay? Hay como bloquecitos más cortitos acá Y después hay un bloque Grande que corresponde a la eh, Introducción de la implicación ¿sí? Que esta hipótesis Que habíamos marcado con uno se puede cancelar acá. Pero está generando bastante duda el tema de eliminación e introducción. Capaz si podés explicar de nuevo qué es. Eh, o sea, eh, eh, termino con esto. Lo único que quería decir para terminar este ejemplo es que cuando yo aplico esta regla, todas las veces que aparece el antecedente arriba. Se me cancela. Todo, o sea, a partir de acá para arriba, el antecedente se cancela en todos lados, en todas las hojas que aparezcan. Bien, entonces, introducción y eliminación, eh, primero que nada son nombres. ¿no? Lo que nos dan una idea del nombre es que las reglas regla de introducción me hacen aparecer un conectivo y las reglas de eliminación me hacen desaparecer un conectivo. Y el conectivo que aparece en, la, en el nombre del reglo. O sea, cuando yo aplico eliminación de la conjunción, me desaparece una conjunción. O sea, la conclusión de la, nueva deri, de, la, de la derivación nueva no tiene una conjunción. Cuando hago introducción de la conjunción, me aparece una conjunción. Cuando hago introducción de la implicación, me aparece una implicación. Y cuando hago eliminación de la implicación, me desaparece una implicación. Pero los nombres, o sea, el, el, el nombre no nos no va a dar una pista de qué es lo que hay que hacer, digamos. Simplemente lo que tenemos que hacer es acordar con qué forma tiene. ¿Qué forma tiene eliminación de implicaciones? Si tengo A, y tengo A implica B, entonces deduzco B. Eso me tengo que acordar. Las eliminaciones de la conjunción, de la conjunción... Me dicen que si tengo A y B, de, puedo deducir A, y de A y B puedo deducir B. Lo dije al revés. De A y B puedo deducir A, y de A y B puedo deducir B. ¿Sí? Eh, no sé si eso satisface un poco la, la pregunta. Bien. ¿Cómo saber cuándo hay que ir para abajo, para ir para arriba? Y... De entrada intentamos ir de abajo para arriba. Esa me parece que es una, una, una buena táctica es ir de abajo para arriba hasta que no se puede desarmar más como hicimos recién. ¿sí? Sí. Acá teníamos una proposición compleja que tenía compleja digo porque tenía varios conectivos y la desarmamos todo lo que pudimos. El conectivo principal acá el que está más afuera si yo pusiera paréntesis a esto me quedaría así ¿no es cierto? Pusiera algunos paréntesis y me quedaría así: el conectivo que está más afuera, le podemos llamar conectivo principal para, para distinguirlo. Ese el conectivo el que me dice: si yo quisiera desarmar esto, tendría que desarmar primero el implica. Entonces, me fijo en el conectivo que está más afuera y trato de introducirlo. Entonces, como que la, una primera receta para este tipo de, de, de, de deducciones para construir estas derivaciones, es aplicar todas las reglas de introducción que pueda, marcha atrás, y eso me va a desarmar la, la, la proposición. Introducción de qué implica, me desarma la proposición, me, me, me hace ganar una hipótesis que puedo usar, que es la eh, FIPSI, y eh, lo que tengo que probar ahora, es una... Este, es... El consecuente. ¿Vamos? Ahora, el acá tengo el consecuente y tengo una conjunción. Desarmo haciendo la introducción de la conjunción. Entonces, y ahora me queda phi y psi. Ahora ya no tengo ninguna conectiva explícita. Entonces, cuando ya desarme por completo, trato de usar las hipótesis que me gané acá gracias a la a la, a la introducción del de implica. ¿Sí? Hay muchas preguntas en el chat, pero no sé si quieres mirarlas, porque son varias. Bueno, vemos un poquito. Bien. Bien. Eh... Sí, no, me parece que la vamos a tener que trabajar en el práctico esto, porque son, hay, hay varias como que son muy... Vamos a tener que hacer un, un, un, un, una paradita en el recreo, me parece, para trabajar alguna de esas, porque me parece que son preguntas como muy específicas. Bien. Eh, déjenme que de cómo sigue esto. Bien. No, bueno, eh, lo... bien, después seguía otro ejemplo, eh, bueno, vamos a hacer un recrédito ahora mismo, o sea, no un recrédito, sino que voy a cortar la grabación así podemos, podemos responder bien las preguntas, ah, para no, no, no hacer una grabación tan larga, después hacemos una síntesis.